Bien, ya eh, vamos a comenzar. El, la segunda la píldora formativa, eh, la colaboración público-privada y las claves para su financiación. De nuevo, 25 minutos de exposición, 30 minutos de debate y 10 minutos de preguntas del público. Pues adelante cuando quieras, José Manuel. Pues muchas gracias, eh, María. Estoy poniéndola… Eh, muy bien. Se está viendo la transparencia, ¿no? Perdón. Perfectamente, se muy ve bien. perfectamente. Muy bien. Vale, pues eh, eh, ahora lo que, lo que quería comentar eh, y centrarme ya más es en temas relacionados con… Eh, financiación y colaboración público-privada y estoy seguro que esto nos toca más al zapato y a la colaboración del día a día, etc. ¿no? Yo creo que, que la primera afirmación que hay que hacer eh, en esto, al menos yo estoy muy convencido de ello, es que... Eh, el modelo de colaboración y de financiación que tenemos actualmente entre administraciones públicas y tercer sector eh, está caduco. Es decir, que no es idóneo, que no es un modelo para el siglo XXI, no es un modelo eficiente, que se oriente a resultados, no es un, eh, un modelo que, que sea maduro... Eh, en unas relaciones de colaboración maduras, no es un modelo que esté pensado desde la perspectiva del de mejor servicio a las personas y, por supuesto, no es un modelo que sea eficiente, es decir, no es un modelo en el cual pues, eh, se aprovechen eh, del modo más adecuado los, los recursos económicos. ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por romper esa inercia y por cambiar el sistema de eh, financiación y de cooperación entre administración pública y tercer sector. Y dicho esto, pues eh, bueno, voy a centrarme eh, primero en, en algunas cosas relacionadas con cuáles son las tendencias de cooperación entre distintos actores sociales Luego ya hablaré de las eh, distintas fórmulas de financiación y cómo se pueden utilizar. Y en último lugar, pues algunas pistas concretas. En la pantalla eh, tenéis unas figuras que eh, representan de modo simbólico cuáles son los paradigmas o los patrones de relación entre mm, tercer sector, entidades privadas, administraciones públicas, etcétera. etcétera. Yo creo que, y yo no soy partidario, de decir, oye, el tercer sector eh, somos como la administración pública, somos todos igual, etcétera, etcétera. No. Yo creo que cada sector tiene que estar en su sitio, el mercado tiene una función, el Estado o la administración pública tiene otra función y la iniciativa cívica organizada, las entidades del tercer sector, tienen otra función distinta. Pero quizás la diferencia fundamental es que antes eh, esas funciones estaban más inconesas o estaban más aisladas, como representa la figura de la izquierda. Es decir, cada uno eh, tenía sus propias esferas de trabajo que estaban claramente definidas Tenían su independencia, tenían su rol y lo que estamos yendo, pues es a un contexto de sociedades complejas. Y en el contexto en el que estamos de sociedades complejas, pues lo que nos encontramos es que evidentemente cada sector es diferente, pero hay cada vez más interconexiones, confluencias, puntos comunes, etcétera, etcétera, de tal manera que hay actividades en las que se comparte y se actúa de modo complementario en los sectores, que hay actividades que requieren necesariamente la colaboración y el partenariado y que, eh, por lo tanto, los roles tradicionales pues, se van cuestionando, incluso que surgen organizaciones híbridas eh, que están ahí en un mix entre lo público, lo privado, lo mercantil... Eh, lo no mercantil, etcétera. Por lo tanto, la idea fuerza con esto es que tenemos unos patrones de relación clásica que básicamente eran gobierno y sociedad civil y empresas cada uno por su lado, con una interacción limitada, roles claramente diferenciados, funciones y naturaleza jurídica claramente diferenciada, etcétera, etcétera, una base de legitimación distinta. Y ahora tenemos otros patrones, que están relacionados con la mayor conectividad, interconexión, etcétera, etcétera, los roles tradicionales son eh, menos nítidos y yo he dicho antes una cosa que, que es importante y es que eh, la legitimación viene por el mejor servicio a las personas y la colaboración y los sistemas de relación tienen que estar basados en aras a una mayor eh, digamos, a eh, unos mejores servicios a las personas, a, una, eh, a un mejor disfrute de los derechos de la ciudadanía. Bueno, en este contexto, lo que nos encontramos es pues, unos cambios en los sistemas de financiación. Y yo creo que los sistemas de financiación pues, tienen que cambiar y, y, y hay cambios que se están produciendo en Europa y en España, y que tenemos que tener en cuenta, y que este es el escenario en el cual tenemos que operar. Por ejemplo, empezando en ese abanico que tenéis por la izquierda, por el lateral de la izquierda de abajo: internacionalización y liberalización del mercado de los servicios. Pues esto es una realidad. Sí o sí, eh, los servicios, para empezar, los servicios sociales son servicios de interés general. Muchos servicios sociales son de interés económico, ¿vale? Y esto es así, no lo define una administración por decreto, ¿eh? los servicios eh, son de interés económico si hay operadores de mercado que prestan esos servicios. Y como en muchos servicios sociales hay operadores de mercado que prestan esos servicios, pues esos servicios son de interés económico. Y por lo tanto lo que nos encontramos es una internalización, internacionalización y la liberalización del mercado de los servicios sociales. Y esto, pues bueno, lo sabéis perfectamente, os sonarán algunas empresas o algunas entidades sociales que eran sin ánimo de lucro y que han sido compradas por grupos de inversión en España. Y, y no vamos a, bueno, con los medios de comunicación, ha aparecido el tema de las residencias, grupos de inversión propietarios de residencias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es una realidad y está ahí. Tenemos un nuevo marco de cooperación público-privada, que es muy importante, que es con, se, se, se fundamenta en la directiva de 2014 y en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, este marco de cooperación público-privada, básicamente lo que viene a decir es que, y esto debería de explicárseles muy bien a los interventores y a las administraciones públicas, las directivas 2014 y la Ley de Contratos lo que dice es no, to, no tiene que pasar ustedes no tienen que pasar ustedes todo por el embudo de la contratación pública o de la licitación. Cuando decimos contratación y licitación, estoy diciendo lo mismo. Entonces, lo, el marco de cooperación entre administraciones públicas y tercer sector no implica que se pase todo por el embudo de la contratación. Lo explica claramente la directiva porque hace de 2014 porque y la ley de contratos porque hace una excepción a los servicios personales. Dice, existen determinados servicios dirigidos a las personas que, por sus características y peculiaridades, pueden ser instrumentados al margen de los sistemas de licitación. El tema del de, eh, pago por resultados. Bueno, pues es algo que está ahí. Eh, qué duda cabe, esto ya se está empleando desde hace años en programas relacionados, por ejemplo, con inserción laboral, pero qué duda cabe de que cada vez se va a avanzar más hacia sistemas en los cuales pues, lo que habrá es criterios de pago por resultados, es decir, se acuerdan unos objetivos y entonces se acuerdan unos eh, digamos, retornos económicos en función de eh, los objetivos. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Como tenemos que tener en cuenta... Eh, toda la cuestión relacionada con que um, antes se ha hablado de los servicios de base comunitaria, la desinstitucionalización y los servicios de base comunitaria. Pues en el futuro eh, habrá cada vez más servicios que <coughs> a quien se financie no sea a la entidad que presta el servicio, sino que será a la persona para que la persona compre el servicio. Y esto es muy distinto. ¿eh? Luego hablaré de los presupuestos personales que consisten en esto. Es decir, ¿a quién financio yo? ¿Financio a la entidad para que preste un servicio? ¿O financio a la persona y le doy dinero para que la persona vaya y elija el servicio que quiere? Bueno, pues esto es algo que no es nuevo. Lo que pasa es que ahora se está generalizando esto ya era un debate en los años 80, en la literatura clásica sobre Welfare, pues había un debate siempre sobre orientación a recursos económicos o orientación a servicios. ¿Qué tenemos que dar a la ciudadanía en el sistema de bienestar? ¿Tenemos que darle dinero para que eh, pueda comprar servicios o tenemos que darle los servicios? Y la conclusión ya en aquel momento era que... Eh, una orientación a recursos económicos, es decir, dar dinero a la gente para que se financie servicios, solamente funciona si hay una buena base de servicios. Se decía en el mundo anglosajón, eh, eh, The Need of a Floor, ¿no? la necesidad de un suelo de servicios y si hay un buen suelo de servicios, pues los recursos económicos funcionan bien. La digitalización y automatización de los sistemas de financiación. Voy a poner un ejemplo eh, creciente, ¿no? un, un ejemplo eh, que conocéis todos. ¿no? Yo creo que, como todos sabéis, el IRPF, que viene funcionando desde los años 80 y nunca se ha hecho una evaluación sobre el sistema de financiación del IRPF, bueno, pues eh, viene funcionando por una inercia desde finales de los años 80, se transfirió a las comunidades de, autónomas y las comunidades autónomas siguen eh, financiándolo con la misma inercia, yo diría que en muchos casos devaluada, ¿no? O sea, se ha devaluado la propia inercia. Y ahora estamos con el impuesto de sociedades, que puede ocurrir lo mismo. Bueno, pues no es posible seguir con esa inercia en un mundo de la digitalización. Si la IREF, conocéis, sabéis que la IREF hizo una auditoría sobre las subvenciones en España afortunadamente no se metió con las subvenciones sociales, pero si se mete un día la IREC con las subvenciones sociales y empieza a ver la eficiencia del sistema de financiación, dejaría mucho que desear. Y por lo tanto, esto es necesario que cambie. ¿no? Y hay una competencia creciente, como hemos explicado anteriormente, y una competencia simultánea, a la vez que hay colaboración, hay competencia simultáneamente. Y esto es el contexto eh, que tenemos. ¿no? Y es en este contexto en el cual, pues, eh, para mí la clave del asunto está en que las administraciones públicas tienen que hacer un uso correcto de las fórmulas de cooperación público-privada que tienen a su disposición. Eh, dicho de otra manera, eh, Las entidades del tercer sector no tienen que reclamar el concierto social como única fórmula de financiación. Yo creo que, yo si fuera una administración pública y tuviera que hacer una ley de servicios sociales, en la ley de servicios sociales, como ponen muchas de ellas, ¿no? diría la cooperación con la iniciativa privada se instrumentará por distintas fórmulas, entre las cuales estarán los contratos, los conciertos, no sé qué, no sé cuál. ¿vale? Entonces, lo importante es entender que las fórmulas eh, no son buenas o malas en sí. Lo que es bueno o malo es el uso que se hace de las fórmulas. Es decir, las subvenciones no son malas per se. Lo que es malo es utilizar las subvenciones para cosas para las que no se deben utilizar. O lo que es malo es utilizar las subvenciones si se prevé que sean anuales y resolverlas en septiembre y pedir que se justifiquen en noviembre. Eso es lo que es malo, pero no son malas per se las fórmulas de financiación como las subvenciones. ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay distintas fórmulas y, y cada una de las fórmulas tiene un objeto distinto y la administración tiene que hacer el uso más conveniente de cada fórmula. ¿En función de qué? En función de la estabilidad, de la calidad del servicio, de las necesidades, en definitiva, del objeto que, con el que se, pretende, eh, que se pretende financiar. ¿Y cuál es el problema que tenemos ahora? Pues que hay fórmulas de las cuales se hace un mal uso y hay otras fórmulas, que eh, se podrían usar y que no se usan. Y explico así muy brevemente la lógica de cada una de las fórmulas. Ahí en esas cinco que tenéis, que no son todas, pero son las más eh, comunes, pues, eh, por ejemplo, las tres de la izquierda o las dos de la izquierda y la del centro, los contratos, los conciertos, los presupuestos personales, pues son fórmulas idóneas, por ejemplo, para... Eh, la prestación de servicios como garantía de derechos. Las subvenciones y los convenios no son fórmulas para el desarrollo de servicios que requieren continuidad y que están soportados en derechos subjetivos. Dicho de otra manera, si yo soy eh, una escuela o soy un hospital privado, la administración pública no me da una subvención y dice, bueno, con esta subvención, y cuando se acabe la subvención, y no, no, pues cuando se acabe la subvención, tú no atiendas aquí, cuando te llega la gente por urgencia, no la atiendas. ¿eh? No, cuando yo tengo un derecho subjetivo, el derecho se tiene que garantizar. Y un derecho subjetivo no se garantiza mediante una subvención. ¿Por qué? Porque la subvención está sujeta a disponibilidad presupuestaria. Y como está sujeta a disponibilidad presupuestaria, no, se puede, no es una fórmula idónea para garantizar un derecho subjetivo o por un convenio. Contratación pública. La contratación pública es un sistema básicamente de compra de servicios. Es decir, yo cuando contrato, compro un servicio. Y cuando eh, a mí la administración pública me contrata para algo, lo que está haciendo es que eh, me compra un servicio y por lo tanto... Yo estoy prestando el servicio no a título propio, sino en nombre de la administración pública. Es decir, en la contratación los servicios se prestan en nombre de la administración. Y por eso la contratación pública yo entiendo que no es, no digo que no deba existir en los servicios sociales, sí, tiene que existir y hay que usarla, pero no es el sistema más idóneo para la prestación de servicios continuados a las personas. La, el concierto social. Esto es muy importante que lo entiendan las administraciones, porque, claro, en España se ha legislado, ya vamos para 12 comunidades autónomas, que han legislado el concierto social, pero la aplicación del concierto social no es buena. La diferencia entre el contrato y el concierto es que la administración pública, cuando contrata, compra servicios. Los licita y los vende al mejor postor, postor o los compra al mejor postor. Sin embargo, en el concierto social, eh, el prestador del servicio presta el servicio a título propio. Es decir, no lo presta en nombre de la administración, sino que lo presta en nombre propio. Es decir, si yo tengo un concierto, lo que la administración debe hacer es regular los requisitos de los servicios... Y luego, con el concierto, me acredita el servicio y me financia el servicio. Pero luego yo el servicio lo presto a título propio y, por lo tanto, cumpliendo los requisitos, lo hago como me dé la gana, no cumpliendo el pliego de prescripciones técnicas que no lo tiene que haber en el concierto social. En el contrato, el pliego dice lo que se va a comprar y luego el prestador del servicio desarrolla lo que el servicio, eh, lo que está establecido en el pliego. Se desarrolla y se ejecuta lo que se compra. En el concierto social, el, eh, la regulación del concierto lo que establece es los requisitos del servicio. Pero luego yo como prestador presto el servicio dentro de esos requisitos como crea que es conveniente. Y por eso el concierto social y esto lo dicen muy bien los alemanes y también los austriacos que tienen experiencia en concierto de más de 30 años, para mi modo de ver, en los servicios personales es una fórmula más avanzada que el contrato. ¿Por qué? Porque, eh, como ellos dicen, cierra el triángulo. El triángulo entre beneficiario, administrador, proveedor, que veis que en la licitación no estaba cerrado, el triángulo se cierra. ¿Por qué? Porque estimula la competencia y da libertad de acción. Eso es como si yo concierto en la enseñanza. Eh, yo regulo los niveles educativos, las materias y los contenidos básicos, pero luego yo como y regulo las ratios, los metros que tienen que tener las aulas, los módulos, etcétera, etcétera. Pero luego yo no me meto eh, en cómo se enseña. Si eh, yo concierto con los jesuitas, pues los jesuitas ya tienen un estilo pedagógico y si concierto con una eh, Cooperativa de Vallecas de Enseñanza pues ya tienen su estilo, cada uno lo hace con su estilo y esto es bueno estimula la competencia estimula la innovación y permite que haya posibilidad de elección, por lo tanto el concierto es una fórmula más avanzada a mi modo de ver y más idónea para los servicios eh, personales. Los presupuestos personales los presupuestos personales son una fórmula para que lo entendáis quienes trabajáis en el mundo de mayores o en el mundo de discapacidad o de dependencia, un ejemplo de presupuestos personales son las prestaciones vinculadas. Otro ejemplo de presupuestos personales pues son los cheques servicios. En los presupuestos personales, como expliqué antes, eh, a quien se financia no es a la entidad que presta el servicio, sino que la administración financia al beneficiario y es el beneficiario el que decide y compra el servicio. Y los presupuestos personales cada vez serán más frecuentes y cada vez habrá más eh, eh, programas que se financian mediante presupuestos personales. ¿Son malos los presupuestos personales? Pues no, o depende, depende de cómo se utilicen. Son buenos los presupuestos personales si hay, esto está muy estudiado en el mundo anglosajón, si eh, hay buenos apoyos a la elección. Es decir, que la libertad de elección, que es algo que es fundamental, tiene que ir acompañada con la capacidad de elección. Y todo el mundo sabemos, que esto está muy estudiado también, que normalmente las clases medias tienen mejores conocimientos para elegir lo que les conviene y desafortunadamente los grupos vulnerables las personas en situación de exclusión etcétera etcétera pues tienen menos información y tienen menos capacidades para elegir lo que les conviene y por eso son muy importantes los apoyos a la elección porque no coincide siempre la necesidad con la demanda y por lo tanto por pues los presupuestos personales es eh, una fórmula más que no tiene que ser la única, pero que es adecuada para determinado tipo de servicios. ¿Qué pasa con los presupuestos personales? Pues que, desde el punto de vista del usuario, tienen ventajas, pero a lo mejor no tienen tantas ventajas desde el punto de vista de las entidades. Imaginaros, voy a poneros un ejemplo, que yo soy una administración pública y concierto cierto plazas de residencias para personas mayores. Y antes... Y, o hasta ahora tengo concertadas las plazas, y por lo tanto, como las tengo concertadas, pago por las plazas y pago por la reserva de plazas, y digo, a partir de ahora, yo no te voy a concertar una plaza. Yo voy a dar un presupuesto a la persona mayor, y es la persona mayor la que con su presupuesto te va a comprar tu plaza, te va a comprar el servicio. ¿Qué es lo que pasa con esa persona mayor? Que a lo mejor esa persona mayor dice, oye, ahora que llega junio y hace mucho calor o que mis hijos cogen vacaciones, me voy con mis hijos de vacaciones. Y, por lo tanto, esos tres meses no ocupo la plaza. Y si no ocupo la plaza, ahora o en Navidad o no sé qué, no te pago la plaza. Y, por lo tanto, los presupuestos personales, si no están bien instrumentados, pueden ser buenos para las personas, usuarias, pero no, pueden, no son tan buenos, a lo mejor, para quien presta el servicio. Y las subvenciones, pues, bueno, ¿qué os voy a decir de las de las subvenciones eh, y, eh, y los, las subvenciones no son, no son tampoco malas, pueden ser idóneas, lo que pasa que las subvenciones hay una cuestión clave que es el sistema de justificación que está orientado fundamentalmente al control del gasto y no se ha avanzado hacia módulos de costes simplificados. Y luego los convenios, claro que los convenios son buenos y son buenos por ejemplo para acciones innovadoras, como por ejemplo la contratación dinámica, la compra pública innovadora también es buena para acciones innovadoras. Lo que pasa es que los convenios, eh, el problema es que se ha hecho un uso tan abusivo y discrecional de los convenios que buena parte de los convenios no garantizan los dos principios que he dicho anteriormente, que es el principio de la eh, transparencia y el principio de la no discriminación o igualdad de oportunidades. Y por lo tanto, por muchos convenios no, no son aceptables porque no respetan esos principios, porque se hacen simplemente a dedo. En consecuencia, cada fórmula eh, tiene sus ventajas y sus inconvenientes y, por lo tanto, lo que es importante es convencer a la administración de que tiene que utilizar la fórmula eh, idónea en cada momento. Y, en este sentido, convencer a la administración de que hay que dar pasos cualitativos en el sistema de financiación que tiene que estar mucho más orientado a las evidencias, a la demostración de lo que se hace. Claro que hacemos muchas memorias en el IRPF y no sé qué, pero evidencias de los resultados de lo que hacemos hay muy pocas. Que tiene que estar mucho más orientado no a defender lo actual, sino a buscar nuevas fórmulas, que tiene que estar más orientado a la acción cooperativa, es decir, a la colaboración sobre necesidades, que lo que hay que hacer es establecer las necesidades y a partir de ahí tenemos que eh, encontrar la fórmula adecuada, que tenemos que avanzar hasta, hacia, esta, hacia esta idea que yo decía de proyectos en común. ¿eh? La gente de las ONGs y el tercer sector es gente básicamente de morir con las botas puestas y como... Eh, ha implicado su vida y sus emociones en las entidades, pues no entiende que las entidades son meramente instrumentales, que lo fundamental es las necesidades de las personas y que las entidades son una mera mediación para atender a las necesidades de las personas. Y que hay que orientarse mucho más pues, a legitimarnos por los resultados. Eh, ¿Yo qué diría? Que mmm, hay que convencer a la administración de eh, algunas cosas como son las siguientes. Por ejemplo, eh, cuando eh, a la administración hay que convencerle de que tenga una opción preferencial por las entidades del tercer sector cuando trabaja con cuando, cuando desarrolla servicios personales. O sea, dicho de otra manera, si yo. Eh, Estoy convencido de que determinado tipo de servicios tienen que ser precedentemente prestados por entidades del tercer sector. Tengo mil instrumentos para, no mil, pero tengo muchos instrumentos para hacerlo. Me da igual que lo haga por la vía del concierto, que lo haga por la vía de la licitación o que lo haga por la vía de los presupuestos personales, pero puedo establecer criterios que dan una preferencia a las entidades del tercer sector. Mediante cláusulas sociales, mediante criterios de valimación, mediante lo que sea. Que, eh, otra de las digamos de las eh, ideas para, para avanzar es que, que hay que convencer a la Administración de que eh, esto no es lo de, que dije antes de la subsidiariedad. Esto va de cooperación y, por lo tanto, va de alianzas. Va de alianzas. Es decir, que en la solución a las necesidades sociales tenemos que buscar las fórmulas más maduras y más adecuadas de eh, cooperación. Que eh, las fórmulas de financiación tienen que avanzar por dar simplemente dos o tres pinceladas. Yo diría, el concierto tendría que ser fórmula preferencial de financiación para los servicios personales, especialmente cuando esos servicios están en la cartera de servicios definidos como derechos subjetivos. No hay que aplicarlo a todo, pero sí que tendría que ser una fórmula preferencial de financiación. Por lo que he dicho antes, que tiene una serie cualitativamente está en otro nivel y por lo tanto es una fórmula que da mucho más eh, juego y por lo tanto... Yo diría que habría que hacer un buen uso del concierto. Y no funcionará bien el concierto solamente porque se regule. El concierto hay que regularlo, bien sea por ley, por decreto, como lo haga cada administración, pero luego hay que regular los criterios por los cuales se va a concertar. Y el problema que está haciendo, habiendo en muchas comunidades autónomas es que eh, aprueban el concierto, pero no regulan los requisitos de los servicios. Y sin una buena regulación de los criterios, de los requisitos de los servicios, esto es lo que llaman los alemanes unas bases jurídicas sólidas para el establecimiento de los requisitos de los servicios, no habrá un buen concierto. Y por eso algunas comunidades autónomas que tienen aprobado el concierto, en realidad dicen que utilizan el concierto, pero hacen contrataciones encubiertas. ¿En la licitación pública? Pues en la licitación pública lo que hay que hacer es hacer mucho más uso de las cláusulas sociales y de cláusulas que, y de criterios y requisitos que dan preferencia al tercer sector en determinados servicios, en aquellos que la administración pública pretende o piense que el tercer sector tiene que ser eh, el actor preferencial. Y luego en las subvenciones, lógicamente, habría un eh, cambio eh, muy importante si se avanzase a eh, sistemas de justificación por módulos o sistemas de costes simplificados, que los establece la ley, que están previstos, que son una de las tres fórmulas de justificación de las subvenciones, pero que no se hace uso de ellos simplemente porque hay una tradición muy larga de exigir y de eh, orientar eh, las subvenciones al control del gasto y no al control de los resultados. Y como esta es la orientación, pues gastamos muchísimo dinero en eh, todo el mecanismo de gestión de las subvenciones y en la justificación de las subvenciones, y por lo tanto es una pérdida de recursos y una pérdida de calidad de los servicios. Eso sí, para establecer sistemas de coste simplificado de justificación por módulo, hay que hacer un buen cálculo objetivo de los precios de los servicios y de los costes de los servicios. Y esto hay que hilar bastante fino para eh, objetivar los contenidos de los servicios y luego atribuir un precio eh, razonable, el precio de mercado que se dice normalmente, a el coste que tienen esos servicios. Y por lo tanto, pues por estas vías eh, es por las que habría que avanzar, porque de lo contrario vamos a ir a un sistema, como digo, que realmente es muy caduco, que es eh, obsoleto y sobre todo no es que dé más o menos estabilidad a las entidades del tercer sector, es que es muy ineficiente, es que eh, cuando analizas, ya me gustaría que se hiciera algún análisis en profundidad, el porcentaje de dinero que se gasta en algunas subvenciones desde que se eh, saca la orden, la convocatoria, se evalúan, se hace el seguimiento, se revisan, se hacen las inspecciones, etcétera, etcétera. Os juro que en algunas subvenciones ese porcentaje tiene dos dígitos altos ¿eh? y por lo tanto es algo que no nos podemos permitir a estas alturas. Seguro que de esto tenemos muchos comentarios. Pues... Muchas gracias, José Manuel, que nos has expuesto aquí y nos has puntualizado cosas muy, muy interesantes sobre los nuevos modelos de, de financiación. Eh, de momento no hay ninguna pregunta en el chat, entonces voy a hacerte yo unas… vamos a entrar a debate, ¿no? Eh, eh, una cuestión que te queríamos plantear es eh, ¿cuáles son los elementos claves para garantizar la sostenibilidad del tercer sector? Bueno, eh, yo creo que en, en esto algo, algo que comenté, que comenté antes es, eh, es importante tener en cuenta, recordar lo que dije que que la, la sostenibilidad del, del sector no es solamente una sostenibilidad que esté, eh, que, que esté centrada en lo económico, sino que tiene que estar eh, centrada en, en lo económico, en lo organizativo, eh, en la base asociativa y en el posicionamiento. Pero más operativamente, a mí me parece que... Eh, no habrá eh, sostenibilidad si no estamos muy atentos a la respuesta a nuevas necesidades. No habrá sostenibilidad si no establecemos alianzas porque perderemos eh, muchas eh, oportunidades por el camino y tendremos que hacer eh, alianza. Y no habrá sostenibilidad. Si, si no innovamos continuamente para hacer un uso más eficiente de nuestros servicios. Se puede decir que las entidades del tercer sector hacen un uso eficiente de los recursos que tienen. Yo diría que muchas sí y otras no. Creo que es así, sinceramente. Es decir, que cuando entras en algunas entidades sociales y ves el uso y la eficiencia que hacen del uso de sus espacios e infraestructuras y empiezas a calcular ratios de ocupación, no sé qué, no sé cuál y no sé cuál, pues dices bueno, pues esto, eh, desde luego eh, las empresas o muchas empresas no se, lo pueden no, no, no se lo pueden permitir y no se lo pueden permitir ¿por qué? Porque es un uso ineficiente. Y si eh, cuando miras sus sistemas de organización, sus sistemas de información, etcétera, etcétera, y ves eh, mmm, eh, el tiempo que se dedica en eso, eh, la lentitud con la que se hace, etcétera, pues bueno, eso es una pérdida de recursos. Por lo tanto, yo creo que, que la sostenibilidad va por ahí, por encontrar oportunidades, eh, va por alianzas y, y, bueno, luego, por supuesto, eh, para mí este principio del cambio de patrón, eh, que no es subsidiariedad, sino Estado fuerte y sociedad civil fuerte, creo que, que es fundamental, ¿sí? Eh, muchas gracias eh, José Manuel Hay dos preguntas en el chat eh, pero las voy a dejar para el final porque te quería plantear otra cuestión ya que estamos en el ámbito de la Comunidad de Madrid eh, ¿Qué fórmula es la más adecuada para las entidades eh, prestadoras de servicios en la Comunidad de Madrid? Yo creo que la, en esto la Comunidad de Madrid básicamente tiene que seguir la estela del resto de los sitios. Eh, punto número uno, hay que avanzar hacia el concierto. ¿Por qué? Porque admite esa posibilidad la directiva del 2014, lo admite la ley de contratos del sector público, buena parte de las comunidades autónomas ya están desarrollando el concierto y la Comunidad de Madrid tiene que avanzar hacia ahí. Otra cosa es el ritmo en el que avanza, si lo hace en el marco de la Ley de Servicios Sociales, que está renovando, etcétera, etcétera, pero el punto de llegada tiene que ser eh, el, el concierto. ¿no? Segunda cuestión, eh, yo creo que, que en todo lo que es el eh, ajuste entre servicios y fórmula de financiación de esos servicios, pues habría que dar pasos importantes, ¿no? Es decir que mmm, probablemente hay servicios, como he dicho antes, que se están financiando por la fórmula de subvenciones y que no es la fórmula idónea y que hay que pasarlo a otra fórmula, bien sea contrato, contrato marco, bien sea eh, concierto, si se regula, etcétera, etcétera. Eh, tercero, yo creo que, como muchas administraciones, la gestión de las subvenciones tiene que ser más eficiente, más puntual, más a tiempo, de duración más continuada, etcétera, etcétera, y que en la, en la gestión de las subvenciones no se puede utilizar la lógica del reparto, porque la lógica del reparto multiplica al infinito eh, la dispersión de, de la subvención, y, y si la subvención es limitada o si los recursos son limitados, me estoy refiriendo, por ejemplo, al IRPC. Pues, claro, si yo tengo recursos limitados, con los recursos limitados eh, puedo hacer lo que puedo hacer, pero tengo que buscar un equilibrio entre alcance, a cuántas entidades financio, y resultados, cuál es la eficiencia en el uso de esos recursos, porque de lo contrario, pues vamos. Eh, multiplicando, multiplicando. Y luego, a mí me parece que, que hay que eh, prever eh, y abrir espacios para eh, fórmulas innovadoras o fórmulas de cooperación para, lo, para la innovación entre administración pública y tercer sector. Y esto es win-win. Esto es bueno para la administración pública, porque si no lo hace, se lo pierde. Porque sabe que hay muchas cosas en las que hay que dar respuesta y para ello hay que innovar. Y, eh, por lo tanto, se pierde esa oportunidad. Y, y es bueno, por supuesto, también para el tercer sector, porque estimula las alianzas, la innovación, etc. Por lo tanto, yo creo que, que, que bueno, como en todas las comunidades autónomas, eh, en la Comunidad de Madrid hay mucho que, que avanzar eh, en, este, en este sentido. No solamente afluencia o disponibilidad de recursos, que también, eh, como ya he explicado al principio de hoy, es necesario más recursos simplemente porque las administraciones no pueden pretender eh, seguir haciendo, seguir respondiendo con los mismos recursos a una sociedad que tiene muchas más necesidades sociales y esto es un problema de los servicios sociales en el conjunto de España, en el conjunto de Europa, pero en España que están infrafinanciados, sino que también pues, puede hacer este tipo de cosas en una colaboración más, más estrecha y más madura con, con el tercer sector. Y hay que ir cambiando cosas porque si no la, la dinámica pues va arrastrando, va arrastrando y, y con la dinámica pues no mejoramos. O sea, continuamos pero no mejoramos. Pues gracias, José Manuel. Ya la última cuestión a debate es eh, dónde y con quién debemos hacer incidencia y cómo hacer una planificarlo? ¿Cómo planificarla. Bueno, yo aquí diría... Diría que hay que hacer la, la incidencia, bueno, por, por supuesto la incidencia hay que hacerla como sector, es decir, que, eh, que, que hay que hacerla um, aliados, como red, etcétera, etcétera, y más allá de la incidencia que haga cada entidad, eh, esto es un interés del sector y por lo tanto tiene que ser algo que se plantee como, como, como sector. ¿no? Pero yo creo que hay dos, dos niveles de incidencia. ¿no? Hay un nivel que, que es eh, el nivel de, de aquellos eh, que son responsables de las políticas públicas o de las políticas de servicios sociales, consejería, directores generales, etcétera, etcétera. ¿no? Y yo creo que, que aquí lo que hay que pedir es un, un diálogo maduro, estable, continuado, lo que he llamado antes un diálogo civil, pues que esté mínimamente regulado, que no dependa de la buena voluntad de cada uno, que no dependa, dependa del momento, de que el consejero o la consejera sea más o menos majo, que tenga una agenda, que esté claro eh, sobre qué hay que discutir y sobre qué no hay que discutir, que esté claro qué es lo que se debe consultar y qué es lo que no se debe consultar, que haya una regularidad en las reuniones, etcétera. etcétera. Yo creo que esto es, eh, es importante en las relaciones dar eh, ese paso. Y luego a mí me parece que hay otro nivel de incidencia, que es un nivel de incidencia en el que... En el que eh, responsables de servicios sociales y tercer sector eh, tienen que ir unidos, que es la incidencia eh, en los departamentos de, de contratación, en los departamentos de eh, secretarías generales técnicas, en las abogacías, eh, en los departamentos de control, etcétera, etcétera, porque son ellos los que tienen que entender que este sistema no es adecuado es decir que, y que y tienen que entender que hay otras fórmulas y por lo tanto tienen que eh, tienen que, que hacer uso hacer uso de las posibilidades que les da la norma y no pueden decir que esto no es posible por defecto no pueden decir esto no es posible su obligación es buscar la fórmula buscarla dentro de las opciones legales que hay y cuando hay voluntad política pues lógicamente se llegan a buscar fórmulas y si no pueden decir no las subvenciones plurianuales no son posibles. Hombre, vamos a ver. No son posibles eh, aquí y son posibles en Galicia. Oiga, esto es que algo no va bien, ¿eh? O los de allí lo hacen muy mal o, o, y están infringiendo la norma o los de aquí no lo hacen muy bien. No nos diga usted que esto no es posible. Y como eso, muchas más cosas. Yo creo que hay un, hay un terreno que es delicado aquí, eh, que es que eh, yo lo que percibo es un como cierto cierto enfrentamiento entre, entre servicios sociales y entidades del tercer sector especialmente cierta tensión ¿no? eh, y me da la impresión de que bueno, esto ocurre porque los servicios sociales, especialmente los servicios sociales de atención eh, comunitaria o de atención primaria han sido muy fragilizados en los últimos años en la última década, etcétera y entonces pues de alguna manera, pues ven que bueno, pues al tercer sector se le dan subvenciones, etcétera, y no se refuerzan los servicios sociales. Yo creo que, sinceramente, la batalla no va por, por la confrontación o por la legitimación de unos y la deslegitimación de otros. Yo creo que en ese sentido la batalla va por la, por la cooperación y que, y que no es eh, o unos o otros, no es a quien se financia, etcétera, el tercer sector puede tener el mejor sistema de financiación o la mejor estabilidad, pero os aseguro que como no haya unos servicios sociales robustos, no se mejorarán las condiciones de vida de las personas. Y los servicios sociales pueden ser súper intensos, como lo han sido en Suecia o en Dinamarca o en Finlandia durante muchos años, con unos presupuestos públicos súper afluentes. Pero os aseguro que como no haya una participación activa de la iniciativa social, habrá muchas necesidades de las personas que no se resuelven porque no solamente es cuestión de pasta, es cuestión de otras muchas cosas. Y por lo tanto, eh, es hacia ahí hacia donde hay que, hacia donde hay que caminar. Pues muchas gracias, José Manuel. Pasamos entonces a las preguntas de, del chat y algunas reflexiones y debate que se ha estado ahí manteniendo entre los participantes. Eh, comenta eh, David, eh, el, en las comunidades autónomas, eh, ¿qué comunidades autónomas tienen regulado el concierto social? Bueno, ahí. Ahí, si no me recuerdo mal, ahora mismo, eh, lo tenéis en un post también de nuestro, pero si no me recuerdo mal, me parece que hay eh, nueve eh, con ello regulado y, y dos o tres en proceso de regularlo. Eh, entonces, eh, bueno, con cierto, por ejemplo, a ver, la, la cuestión es cómo lo ha regulado cada una, ¿no? Eh, hay algunas comunidades autónomas como, qué sé yo, Navarra o Asturias o Aragón eh, que han regulado el concierto social exclusivamente para las entidades sin ánimo de lucro. ¿vale? Hay otras comunidades autónomas que lo han regulado, como por ejemplo Baleares, hasta cierto punto eh, Andalucía, que lo han regulado para eh, entidades con y sin ánimo de lucro, en algún caso con preferencia para las entidades sin ánimo de lucro. Hay otras en comunidades autónomas, como puede ser Murcia, que eh, han regulado el concierto solamente para determinados servicios, no abierto a todos los servicios eh, sociales. Eh, hay algunas comunidades que están en proceso de regular el concierto, eh, como es, eh, por ejemplo, eh, el País Vasco, Castilla-León, eh, Castilla-La eh, Castilla Mancha todavía no tiene borrador, pero ha dicho que está en ello, eh, bueno, eh, Cataluña tiene, una, eh, bueno, tiene un anteproyecto, pero es más de... Una ley de servicios personales no es estrictamente el concierto. Eh, bueno, hay distintas fórmulas. Eh, yo creo que lo importante en esto es mmm, que cuando se regule tenga unas bases legales sólidas. Unas administraciones lo hacen por decreto, eh, otras eh, lo hacen por ley. Algunas lo han hecho por decreto y luego lo han, hecho, lo han pasado a una, a una ley. Eh, en algunas lo han introducido en la propia ley de servicios sociales, especialmente en las últimas leyes de servicios sociales, Canarias, por ejemplo, eh, o Andalucía, ya lo incluyó en, en la ley de servicios sociales. Y, y lo importante es... Después el desarrollo, el desarrollo para la acreditación de los servicios, porque una es las que los tienen regulado y otra es la que, las que lo aplican y cómo lo aplican, ¿no? Y es ahí donde yo creo que está el problema. El riesgo ahora mismo es de evaluar el sistema de concierto por una mala eh, aplicación. O sea, una buena eh, norma que regule el concierto es un requisito, pero no es garantía de que luego se instrumente bien. Bien, muchas gracias José Manuel. Pasamos ahora a Elena Gil que había levantado la mano. Elena, tienes la palabra. Gracias. Eh, José Manuel, vamos, yo comparto, comparto prácticamente todo lo que has dicho. Mi pregunta va orientada a ver si puedes eh, especificar un poco más eh, con respecto a cuál sería tu opción eh, a la hora de desarrollar el concierto social en la comunidad de Madrid. Desde la plataforma del tercer sector ya lo estamos, bueno, lo hemos trabajado, ya tenemos eh, propuestas y demás, y nos encontramos con eh, que, claro, que en Madrid eh, tendría, hay que cambiar la Ley de Servicios Sociales para poder eh, reconocer el concierto en, en servicios sociales. Y tú hablabas ahora de cómo hay diferentes eh, fórmulas de hacerlo. Hay comunidades autónomas que han hecho directamente por una ley u otras por un decreto. ¿no? y lo han regulado de manera ahí un poco dispersa. Lo han hecho primero en alguna comunidad, han, han incluido una cláusula para modificar la ley anterior y luego lo han ido trabajando de, de formas dispersas, como hicieron, por ejemplo, en Valencia. Esa es una. Y la segunda, que también me ha parecido muy interesante y que creo que también tenemos sin desarrollar las entidades sociales, es eh, la cuestión de la contratación pública con las cláusulas sociales. Eh, Creo que, que ese es otro campo importante eh, que tenemos que trabajar desde unas cláusulas sociales eh, reflexionadas y pensadas y con fondo, no meramente de, ¿no? de cubrimos tres anotaciones o de personas contratadas, sino unas cláusulas sociales que, que hagan realmente una modificación o un trasfondo de cómo se hace la contratación pública. Y aquí sí te pido eh, si nos puedes orientar un poco porque... Se ha intentado trabajar en la Comunidad de Madrid una contratación pública que realmente eh, sea responsable desde ese ámbito y de compromiso con, con las entidades sociales y la economía social y solidaria, pero quitando eh, alguna experiencia en el Ayuntamiento de Madrid y algún otro ayuntamiento, no, se, no hemos conseguido eh, que la Comunidad de Madrid, como, eh, como administración, como un conjunto de, de consejerías, eh, la incorpore de forma sistemática en todos sus procesos de contratación. Eh, nos vamos encontrando bloqueos y dificultades en todos, eh, en todos los ámbitos y unos van diciendo que se tiene que encargar no sé quién, otros que se tiene que encargar no sé cuántos, ¿vale? Mm. Y la última tiene que ver con la dotación de recursos. Eh, evidentemente, las necesidades de las personas han evolucionado, han cambiado y yo diría que se han multiplicado. ¿Vale? Y, como tú decías, con la dotación actual a los servicios sociales no se puede conseguir. Entonces, mi reflexión va, eh, y pido tu opinión, si tenemos que dejar de pensar en solamente los servicios sociales y el presupuesto de los servicios sociales que siguen siendo, y entre comillas, digamos, los pobres, ¿no? la, la parte pobre de todo lo que es la administración pública y donde menos dotación presupuestaria se destina, sino que pensemos ese enfoque de derechos, de los derechos de las personas a lo largo de todo su ciclo vital. Entonces, donde eh, los servicios sociales van a atender eh, parte de forma transversal a toda la persona en todo su ciclo vital. No solamente cuando una persona eh, está en una situación ya que no podamos, que hay que solucionar cuestiones, sino desde una manera más preventiva. Entonces, a lo mejor si conseguimos cambiar ese enfoque, conseguiremos que no sea subsidiaria también a la hora de la dotación presupuestaria ¿no? sino que eh, eh, consiga convertirse en el, en el pilar o en el eje que articule eh, el ejercicio de la ciudadanía de las personas y de todas las personas como hablábamos, ¿no? de esa universalidad, sino de la universalidad y a lo largo de todo, de todo el ciclo vital. Gracias. Eh, me parece que estoy comparti comp compartiendo algo sobre cláusulas sociales, ¿verdad? En la pantalla. No, no, no el eh, bueno, tienes vale. este debate. Vale, vale, vale, perdonad, perdonad. Sí. No, bueno, es, es igual, os lo cuento. Bueno, eh, yo creo que eh, cuestión por cuestión rápidamente, opción eh, en relación con la regulación del concierto. A ver, mmm, esa es una opinión muy personal. Eh, mmm, yo creo que el concierto irá mucho más eh, soportado jurídicamente si va en el marco de una ley de servicios sociales. Y lo que tiene que tener la ley de servicios sociales es un par de artículos donde, fundamente, bien el concierto y no solamente el concierto, sino que en otros artículos hable también de la cooperación público-privada. Por lo tanto, la ley de servicios sociales es una buena percha para sentar mejores bases jurídicas de la, sobre la cooperación público-privada y la financiación. Dicho esto, claro, el problema es de ritmos. ¿no? Y esto ya es una decisión estratégica. Es decir, que eh, el... Eh, el, la cuestión es mm, mm, si la ley de servicios sociales pues, eh, se tramita y se aprueba pues, en un eh, tiempo razonable pues eh, lógicamente podéis eh, tener el concierto en un tiempo razonable también si la ley de servicios sociales se demora mucho o no se aprueba etcétera, etcétera, pues qué es lo que ocurre que pasan varios años y no mejoráis el sistema de financiación por lo tanto, mi opinión con respecto a esto es Siguiendo el principio de Alemania y de Austria de bases jurídicas sólidas, eh, si va regulado en la ley de servicios sociales de modo robusto, mejor. Ahora, si no hay ley de servicios sociales, pues lógicamente eh, habrá que pensar. ¿no? Luego está el tema de las, de las cláusulas sociales que yo eh, lo... <coughs> Lo referenciaría también a todo el sistema de licitación o todo el sistema de contratación. O sea, yo creo que el, que el sistema de contratación eh, hay que mejorarlo mucho, pero en muchos aspectos. No hemos hecho referencia, por ejemplo, a la, a la reserva de mercado, ¿no? eh, que es una cuestión que es fundamental y que hay unos compromisos y que hay unos objetivos, etcétera, y que, bueno, pues en muchos casos no se están. Cumpliendo, y habría ahí unas oportunidades tremendas para la actividad del tercer sector, tanto en el ámbito de la discapacidad, etcétera, como en el campo de la, de la <coughs> exclusión eh, social. ¿no? Entonces, creo que eh, en, en el tema de la contratación hay un montón de cosas, hay eh, toda esta cuestión de la reserva de contratos, que tiene que desarrollarse mucho más, porque esto permite un mercado protegido. Es que, imaginar es que hace... O sea, tenemos una directiva residuos, eh, eh, varias directivas residuos, que tienen que transponerse al ordenamiento jurídico de los Estados miembros. Hace nada, menos de un mes, el gobierno ha presentado el anteproyecto para la transposición. Ahí hay una posibilidad tremenda. La, el 18% del presupuesto público europeo se instrumenta por la vía de la contratación pública. Y, por lo tanto, ahí hay un espacio eh, tremendo para el desarrollo del servicio del tercer sector, eh, el, el empleo protegido, el impulso a otra serie de cuestiones como la economía solidaria, la economía circular, etcétera, etcétera, que no se está desarrollando. Por lo tanto, reserva de contratos es una cuestión fundamental. Para mí, otra cuestión fundamental y es esencial eh, Elena, que es la cuestión de, eh, de, por así decirlo, por decirlo en términos jurídicos, los criterios de compra. Yo he dicho que la contratación pública es una compra. Entonces, oye, lo primero que hay que hacer es eh, tener claros los criterios cuando vas a comprar. Y cuando vas a comprar, lo que tienes que comprar es... Lo que dice la ley y lo que dice la directiva, oferta económicamente más ventajosa de acuerdo a la relación calidad-precio. O sea, una administración pública no puede decir que el criterio precio pesa lo mismo cuando tú compras muebles para las oficinas, cuando compras el papel higiénico para eh, los baños, que cuando compras atención a las personas. Es que no puede ser, es que no puede ser. Porque es un desprecio por la dignidad de las personas y punto. O sea, no te puede decir una administración, y pongo un caso concreto, no te puede llamar un ayuntamiento como nos ha llamado a nosotros y decir oye, mira, queremos hacer un plan de servicios sociales y tal, eh, bueno, aprecio porque estos son todos iguales. Y hombre, perdona, los planes de servicios sociales no son todos iguales. Porque si tú estás pensando eso es que tienes un desprecio por tus servicios sociales. Lo siento mucho, pero eso es lo que pasa. Y por lo tanto, el tema de, de, digamos, de los criterios de puntuación es fundamental. Luego, es fundamental también los requisitos que se establecen, que ahí se puede jugar mucho. Se puede jugar mucho para favorecer al tercer sector. Los requisitos de las competencias de la experiencia, etcétera, etcétera, que estableces para eh, priorizar los servicios. Y luego, por supuesto, las cláusulas sociales y las cláusulas medioambientales. Las cláusulas sociales y, y medioambientales eh, que tienen que estar siempre eh, ligadas al objeto del contrato. Esto es una cuestión que dice la, la directiva, pero hay muchas posibilidades realmente para avanzar en cláusulas sociales si yo entiendo, como dice la Directiva Europea y como dice, por cierto, eh, la ley de contratos del sector público, gracias a los buenos oficios de, de entidades de, de algunas entidades del tercer sector y de, y de entidades de economía social, en términos sociales es incluso más avanzada que la Directiva Europea. Porque es que dice en el preámbulo que toda compra pública tiene una finalidad social. Es que lo dice en el preámbulo y es que lo que tenemos que hacer o lo que tenéis que hacer como tercer sector eh, es trabajar todos estos aspectos con quienes toman decisiones sobre los criterios de, compra de contratación. ¿Qué significa que una compra pública tiene que tener una finalidad social? Porque esto significa muchas cosas. Y significa muchas cosas para los criterios de puntuación, para los requisitos que se establecen de los licitadores, para las cláusulas sociales que se establecen, etcétera, etcétera. Y, y, y yo creo que, eh, que esto es, hay que trabajar mucho, pero hay que trabajar mucho con los departamentos responsables de, eh, de, la, de la contratación pública. Y luego lo de la dotación de recursos. Pues evidentemente es, eh, ya lo he dicho al principio, ¿no? O sea, a ver, yo creo que la comunidad de Madrid tiene que tener un presupuesto público dedicado a servicios sociales que esté en los estándares de las comunidades autónomas más ricas de España. Esto es lo mínimo que se ha de pedir, ¿no? Entiendo, ¿no? Eh, comparado con la, si, si vemos en la renta per cápita, pues en la comunidad más rica, pues oye. Eh, tenemos que tener unos servicios sociales que estén en los estándares de las comunidades eh, con rentas eh, equiparables a la nuestra. Yo creo que este es, eh, este es el objetivo básico al que hay que, al que, hay que eh, aspirar. Y eh, dicho esto, pues lógicamente eh, hay que... Y eso es una batalla de alianza con los servicios sociales. La administración pública... Y la ciudadanía tiene que entender que mmm, este cuarto pilar que se llama de necesidades sociales emerge y no puede estar infrafinanciado. Es decir, cuando, cuando buscamos, cuando miramos en el presupuesto público del gasto público, ¿qué porcentaje va a la, a la protección social? Prestaciones, pensiones, etcétera, etcétera. Bueno, pues va aproximadamente el 15% del gasto público. ¿Qué porcentaje va a la sanidad? Pues la sanidad está en torno al... Al 8% del presupuesto público. ¿Qué porcentaje va a la educación? 4,5%, 5%, 5 del gasto público. ¿Qué porcentaje va a los servicios sociales? Estamos en menor del 1%. Es una necesidad creciente, hemos dicho, por los retos demográficos, por toda una serie de cuestiones. Bueno, pues este es un... Eh, tú no puedes construir un pilar de la protección social sin recursos para la protección social. Y esto es algo... Eh, Mm, algo que, que, que, que claro que hay que convencer eh, a la sociedad de la necesidad de esto, ¿no? Importante, la sociedad se convence si son servicios universales, lo he dicho antes. Si son servicios solamente para pobres, no se convencerá. ¿Por qué no podemos pedir a las, a las clases? Esto es como si decimos a los holandeses y alemanes, etcétera que contribuyan a la Unión Europea con fondos estructurales para los países del sur. Si no, estaríamos de acuerdo en que llegue más a los países del sur, pero esto de que contribuyamos y no llevemos nada, no nos va bien. Bueno, pues esto es lo mismo con, con el, el sistema de, de, de, de cotizaciones y con los pagos. Por lo tanto, los servicios sociales tienen que ser eh, más universales, de mayores, eh, de mayores coberturas y tenemos que... Eh, ir convenciendo de la necesidad de esos servicios sociales. No podemos estar en un contexto en el que a sanidad se le dé lo que necesite o lo que pida como efecto de la pandemia, que hay que dárselo, ¿eh? pero a servicios sociales eh, se le fragilice o no se le dé lo que necesita como efecto de la pandemia porque hay unos efectos sociales de la crisis que son, que son muy fuertes y, como he dicho antes, es que una de las maneras de reducir gasto sanitario es inversión en determinados tipos de servicios sociales. Por ejemplo, los que, los que has dicho de acompañamiento a lo largo de la vida, es decir, eh, eh, que están muy relacionados con, con, la, con la predistribución y la eficiencia de los gastos tempranos. ¿eh? O sea, está súper demostrado que los, las, lo que se llaman las early interventions, ¿no? las intervenciones tempranas, ¿eh? por ejemplo, en la infancia, etcétera pues tienen un retorno económico en el medio plazo eh, mucho más alto que otro tipo de intervenciones. Bien, pues muchas eh, gracias, José Manuel. Ya mmm, se nos acota el tiempo, pero... Hay alguna pregunta? Vamos a, a formular una muy, muy rápida. Eh, a ver, eh, Marta Sierra eh, habla del cálculo del coste del servicio versus cálculo del coste del gasto. Perdón. Eh, ¿Está la administración preparada para este cambio de modelo? Muy brevemente, José Manuel. Gracias. Eh, a ver. Eh... En, en un sistema de concierto, una cuestión fundamental es eh, la objetivación de los precios. ¿vale? Y en un sistema de subvenciones que se quiera justificar por eh, mecanismos de coste simplificados, por ejemplo, por unidades de coste o por módulos, etcétera, etcétera, el primer paso a dar es la objetivación de los costes de los servicios y la objetivación de los costes de los servicios es un proceso fácil en algunos ámbitos y complejo en otros ámbitos. ¿Dónde es fácil? Donde los servicios están muy estandarizados, es decir, si yo quiero objetivar los costes eh, y definir los precios de los servicios o si quiero, si quiero objetivar los precios de los servicios de un sistema residencial, de residencias, pues eh, la, el cálculo de costes es relativamente sencillo, ¿eh? porque voy metiendo costes, etcétera, etcétera, aplico variables en función de ubicación, de precios de suelo, no sé qué, cálculos de amortización, tal y cual, y, y calculo el precio de los servicios. Ahora, si quiero objetivar cuál es el, eh, el coste de los servicios eh, de itinerarios de inserción sociolaboral o itinerario de integración laboral, eh, o de integración social, o procesos de acompañamiento a las personas en exclusión. Eso, ¿cuál es el problema que tiene? Que es lo que he dicho antes del concierto. Tengo que definir previamente bien el contenido del servicio para hacer el cálculo del coste. Porque si yo no defino bien el contenido del servicio, no puedo hacer el cálculo del coste. Imaginaros ahora los servicios de refugiados que se transfieren a las comunidades autónomas. ¿no? Dice, bueno... ¿En qué consiste el servicio de atención a las personas refugiadas? Para calcular el precio de ese servicio y los costes que tiene ese servicio, tengo que definir este servicio que incluye acogida, alimentación, enseñanza de la lengua, tramitación legal, etcétera, etcétera. Y tengo que ir viendo, en algunas cosas habrá cálculos en función de servicios similares o de precios de mercado, etcétera. Y en otras tendré que hacer estimaciones para llegar a, a los cálculos. Pues muy bien, José Manuel, todo muy interesante eh, y, y, bueno, ya podemos cerrar estas dos píldoras formativas diciendo que, bueno, el tercer sector eh, tiene que tener otro papel que es complementario nunca subsidiario. caso auxiliario, eh, Tenemos que buscar ese mix de financiación público-privada para atender a los nuevos cambios sociales que tenemos ya aquí, ¿no? Y sin más, pues, bueno, damos por finalizado la, la sesión, agradeciéndote tu participación aquí y al resto de, de las personas. Pues un, un saludo y muchas gracias, José Manuel. Un placer.